Sayuncle O en español Y, tío, primeras impresiones Al principio del episodio, podemos ver que Steven, está invocando su escudo, como si estuviese entrenando Y al parecer no logre invocar el escudo, sino no logre invocar el escudo burbuja Y Steven se ve fastidiado, y pide ayuda, y de repente, del mar comienza a salir una ostra Todos saben quién es Sí, me refiero al tío Rampa ¡Buenos días! sexy, digo continuemos Steven le cuenta lo que tiene que hacer para invocar su escudo y tío grampa, lo comienza a ayudar. Después, Perla sale preguntando por Steven. Amatista le dice que está con un extraño, que intenta vaporizar a Steven, jaja la cara de Perla. Después las chicas van a ver qué sucede, Steven les dice que es el tío grampa, las chicas se preguntan si es hermano de Greco si es su padre. Jojo me encantó esta parte. Las chicas creen que es una amenaza para Steven, y deciden correrlo y que deje a Steven en paz. Más escenas adelante. Vemos a Steven pero en el mundo de Tío Rampa. Logramos ver el fanart del señor Ghost. Ver este episodio me recordó a mis fanarts de Steven que tengo guardados. Nadie logrará verlos. Sigamos. Vemos a las chicas muy eloquecidas, y digo eloquecidas por Perla. Ya en el final, Steven logra invocar su escudo. Un buen episodio. aún el león extrañará a la tigresa. Ya vemos en la lista de tío Grampa casi todos los personajes de cartoon network. Ahora falta Clarence. Otro. ¿Qué les pareció el episodio? Si te gustó el episodio, por favor dame un me gusta. Comenta sus opiniones en la caja de comentarios. Suscríbete a mi canal, eso me ayudaría mucho. Soy Croc 79 y te deseo una buena noche. Saludos a Axel de Facelock. Uh, gotta be some way out of here. We'll never escape. This is our new home. How? You're overreacting. I'm not overreacting.